We'll mm -hmm. Arturo Viloria, buenas, bienvenido. Muchas gracias, eh, buenas noches. Fernando García de Vinuesa, bienvenido. Muchas gracias. El tema de hoy no es fácil. Tú tenías ganas, yo tenía ganas, aquí hay mucha gente que tiene ganas, porque no sé qué tendrá este programa que nos gusta ir a los, programas que, a los temas que generan cierta alarma social. Así es, y aparte del desconocimiento que hay sobre esto... Pues lo importante es saber de profesionales del tema, ¿no? Así es, y gente que se ocupa del asunto. Entonces, no sé si el símil taurino ahora está de moda o no, pero vamos a coger el toro por los cuernos. Y hemos invitado a Arturo, Arturo Viloria y Fernando García de Vinuesa, para que nos hablen del TDAH. ¿Qué es eso, Arturo? Bueno, es un, un trastorno, un supuesto trastorno, que, que a partir de novecientos 19... Acércate sí. al micrófono, por favor, veo que por gestica no me entiendes. A partir de 1970 se, se tipificó como trastorno en el DSM, en el manual de la psiquiatría americana. y ¿En qué año me has dicho, perdona? En el 1980, perdón. En el 1980, o sea, que estamos hablando de un DSM3. trastorno de ayer, como quien dice. Bueno, es lo que antes se eh, conocía como niños despistados, niños inquietos, y que a partir de 1900, 1980 se convierte en un trastorno psiquiátrico. Y se llama y, TDAH, sí, que se llama trastorno de déficit de atención sí. e hiperactividad o hiperactividad. Y es uno de los temas de moda. Sí, lamentablemente ¿Por qué? es lamentablemente porque bueno, yo realmente he tenido contacto con esta situación a raíz de ver un incremento tremendo en la zona donde yo me muevo. ...de niños que... Bueno, les, diagnostica les, que, te, diagnostican que ...les diagnostican trastorno. TDAH... ...y lo peor para mí... desde mi punto de vista es que se empiezan a ser medicados... ...con metanfetamina, con psicofármacos. Fernando García de Vinuesa... ...psicólogo, autor de un libro... ...¿cómo se llama el libro? Volviendo a la normalidad... ¿Qué? ...volviendo a la normalidad... ...la invención del TDAH... ...y del trastorno bipolar infantil. Tú eres psicólogo... Uh -huh. ...desde tu punto de vista... ...el TDAH... ¿Cómo lo llamamos? ¿TDH? Bueno. Sí, el TDH. ¿El TDH no, no existe? El TDH existe como diagnóstico, pero el TDH no es eh, un diagnóstico que realmente explique nada del comportamiento de un niño. Es un diagnóstico que eh, actualmente es el que más se aplica sobre la población infantil eh, en ámbito de la salud mental... ...pero eh, nosotros en nuestro libro defendemos que el diagnóstico carece de validez clínica... ...y que eh, convierte los problemas, las dificultades eh, en, en una enfermedad... Eh, ...es decir, patologiza eh, comportamientos... De hecho, nos estaba diciendo Arturo, perdona que te corte... ...para darle ese dinamismo a, la, a esta conversación informal de café... ...tú comentabas que en el año 80... ...lo colocan en el libro de los trastornos... Así es. ...en qué se basan, Arturo? Pues mira, yo, eso es muy subjetivo... ...yo para mi punto de vista... ...es que bueno, pues eh, les vino bien en aquel momento... ...un momento de agitación social... ...un momento de auge de un tipo de psiquiatría... ...que prioriza la, el, los psicofármacos... ...prioriza también pues... ...bueno, una visión de lo, del ser humano un poco biologicista... Un poco antihumanista, ¿no? Porque yo, como humanista, pienso que, que el ser humano es un ser intencional, básicamente, ¿no? Y o sea, hay No estar guardia... de acuerdo. Bueno, tú eres autor, nos lo hemos dicho antes, junto con otro grupo de personas, sí. de un documental que se ha llevado ya un premio, por cierto. Sí. ¿Dónde lo dieron el premio? Nos dieron un premio en el Festival de Cine y Salud Mental de Portugal, de Faro. Y eh, el documental eh, se llama Estás atento a la otra cara del TDAH. Yo lo he visto porque está en Internet. Sí. Hoy todo está en Internet. Sí. En YouTube, repíteme el nombre. Estás atento la otra cara del TDAH. ¿Y ahí hay padres? Ahí hay padres, hay psiquiatras, hay médicos, hay psicólogos, hay educadores sociales. Es un documental en el que, que pregunta a profesionales y, y personas de alguna manera afectados, como son padres. Exactamente. ¿Y a qué conclusión llegáis pues nosotros básicamente llegamos a la conclusión de que no es un problema personal de un niño o que tiene problemas, sino que básicamente es un problema social. Es decir, una amenaza. Cualquier niño hoy en día está en riesgo de ser diagnosticado y ser tratado con psicofármacos. Datos. Y, ¿Qué tanto por ciento de la población? Porque esto va aumentando. O sea, en los años 80 empezamos a ver estadísticas. ¿Qué tanto de la población infantil? Mira, hay un dato que es sobrecogedor, Afectado. que es que el 15% de la población infantil en Estados Unidos está diagnosticada. ¿El 15%? El 15% y son 6 millones de niños los que están medicados. Bueno, ¿y en España? En España, mira, yo estoy detrás de que nos digan ese dato porque es que las autoridades de la Comunidad de Madrid, no sé si Fernando habrá conseguido ese dato. No, el dato Fernando. exacto, pues eh, no lo conozco, pero se dice que en España eh, la prevalencia es de un, eh, entre un 5 y un 7% de la población infantil. En Estados Unidos un 10, 12 ya, y en España la postura dominante defiende... 7 entonces tú como psicólogo desde tu punto de vista explícame a ver cómo es eso o sea, estamos viendo que hay toda una, una agrupación médica psiquiátrica y supongo también psicólogos que de alguna manera justifican un diagnóstico y lo que es más complicado justifican un tratamiento como decía eh, arturo con anfetaminas cosa que a mí ya me pone más nervioso todavía pero, ¿en qué se basan y en qué te basas tú? O sea, ¿cómo es esto? Porque la gente, tenemos una pequeña alarma social. Yo te digo concretamente que tengo familia también con el sistema y entonces, ¿qué hacemos los que no somos profesionales? Tú por lo menos eres un profesional, cuéntame. Bueno, yo creo que efectivamente nace en 1980 y lo que sucedió es que hasta ese momento eh, comportamientos como pues distraerse con facilidad, ...como no concentrarse en los deberes, como dejar las tareas sin acabar... ...eran comportamientos que si bien eh, hacían necesaria la, eh, la atención del adulto... ...pero claro. no eran eh, comportamientos propios de un trastorno. En 1980 la Asociación Americana de Psiquiatría... Oficializa. ...oficializa. O sea, lo que eran niños, por ejemplo, como yo soy de una generación en la que no existía... Pues lo más que eran, eran niños complicados, eh, niños... Traviesos. Ah, traviesos. Traviesos es la palabra, era la palabra que utilizaban. Allí. Ahora, sí. no, ahora hay un 15% en el caso de Estados Unidos, sí. en el que se dice, no, usted no es un travieso, usted tiene un trastorno de, de la atención, conducta de la conducta, importante. Sí. Y que viene incluso a justificar como una cuestión neurológica, ¿no? Exacto. En ese naturalismo del que nos hablaba Arturo, Claro, se ha cogido una. los criterios diagnósticos. Esto hay que, hay que situarlo en el, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es donde surge. Entonces, ese conjunto de comportamientos que hablábamos antes, de no hacer deberes, de, de eh, despistarse, etcétera, eh, realmente se ha aceptado por la comunidad médica, psicológica, si, psiquiátrica, que eso sea eh, equivalente a una enfermedad. Es decir, se ha desdibujado la, la línea divisoria entre los problemas, las dificultades y, y claro, y si es una enfermedad, los profesionales Hay que diagnosticar y hay que medicar. Hay que medicar. Con lo cual, Según hay un eso, ¿no? Aceptando por bueno ese argumento, si es una enfermedad, así es. diagnostiquemos y mediquemos. Así es. ¿Es así? Efectivamente, si Y luego hay personas como tú que dices, ni enfermedad, ni trastorno, ni medicación, sí. eso no va. Sí, si no, es, si no es un trastorno, entonces tampoco hay, no, está, no podemos hablar de medicación, tendríamos que poner otra palabra, ¿no? Nosotros la palabra no, no... ¿Cuál sería? La palabra es un dopaje, es el dopaje infantil. Y claro, pero tengo que decir un, un pequeño inciso, habrá gente que nos escuche y dirá, pero bueno, eh, yo, yo convivo con un niño con TDAH, pero ¿cómo puedes decir que... Bueno, hay que explicar que hay muchos niños diagnosticados de TDAH que pueden tener verdaderos problemas, pero lo que nosotros defendemos es que su diagnóstico no explica sus problemas y es más enmascara sus verdaderos De problemas. De acuerdo. ¿Vale? Ese es el... Yo estuve, perdón, perdón Carlos. Sí, sí. No, es que quería preguntarte porque están hablando todo el tema, el tema infantil y esto en una persona adolescente, en una persona mayor, ¿podría sí. darse que te diagnostiquen este trata, este trastorno? Sí, por supuesto, ahora ya la... Hoy ya sería un carácter rebelde ya es otra cosa. No, el último... no porque yo, yo, hay gente que, mmm, que tiene pues, una hiperactividad. Pues ya veo yo a todos los de la calle Borroca sí. del País Vasco, que nos están viendo varias televisiones de allí, cuidado que os meten el TDAH. Y... Ustedes <risa> es hiperactivos de eh, fuera. Pero es que me llama la atención, porque están haciendo muchísimo hincapié a, a, la, a la parte infantil, pero yo considero, por ejemplo, adolescentes que están o muy autistas, como digo yo, o personas que están... Entonces, ¿se les puede diagnosticar este trastorno? Sí, ahora la última diríamos tendencia en el TDH es el TDAH adulto. Ah, vale, bien, vale, vale bien. o sea que existe. Sí, sí, sí, o sea que cuidado. hay que seguir negociando. Carol, porque... ten cuidado que te voy a llevar yo. Una pregunta. Perdón, en tu documental el que tú hiciste tan bien hecho... ...de verdad, lo vuelvo a recomendar... ...gracias Antonio, que somos amigos... ...no, pero tiempo. es que creo que hay que documentarse <risa> no, es que sobre las nada. cosas... ...y hay que ver las cosas... Y, ...y bueno, pues ahí luego ya somos todos mayorcitos... ...para sacar nuestras propias conclusiones... ...pero la información es libre... ...en ese documental me llamó la atención... ...que apareció un jefe de psiquiatría infantil... ...de un hospital muy famoso en Madrid... ...sí, así es... Eh, ...bueno, es, hay una corriente muy grande... ...ahora dentro de la psiquiatría que cuestiona lo que ha pasado con el TDAH, incluso hasta los propios directivos de... Vamos de a PSN. mencionarlo porque es público. Sí, José Luis Pedreira, más era, el... era el jefe de psiquiatría infantil del Hospital Niño Jesús. Pues Casi nada al aparato, él, que estamos él, hablando de... Él hizo un estudio con, con los niños que había diagnosticados en el hospital y llegó a la conclusión de que 60, el 60% de esos niños, o el 70%, no tenían TDAH. Entonces eran casos de niños... Pues adoptados, por ejemplo, que tienen una serie de problemas para adaptarse, niños que han tenido algún trauma infantil, niños que han tenido... O sea, hay muchas patologías o muchos problemas distintos, pero que acaban todos diagnosticados de TDAH. Te lo agradezco esta información porque, claro, no estamos hablando de gente que no sabe lo que dice, o sea, nosotros estamos haciendo eco de algo que nos ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿me vais a disculpar? A lo mejor es que yo... También lo tengo, lo que sea, como se llame eso, pero las conclusiones son tremendas. Porque si hablábamos de 6 millones de niños en Estados Unidos, y quien sigue la referencia de Estados Unidos, pues claro, me hablabas de un libro que es el vademecum de la psiquiatría, que es lo que se dice, que todo el mundo va detrás porque son los que saben. Entonces, un momento determinado, hablamos de millones y millones de personas diagnosticadas que se les está dando un tratamiento de opiáceos, no, no, de metanfetamina. metanfetamina. Metafina, no, perdón no, an Anfetamina, metanfetamina también en Estados Unidos, en España no, pero estimulantes de tipo anfetamínico sobre todo. ¿Estimulantes de tipo anfetamínico? Y claro, ¿quién se beneficia de esto? Porque mi pueblo dice... ¿A quién le beneficia? Para ver por qué se tiró la piedra. Se, porque se hace, claro. ¿A quién beneficia esto? Bueno, pues... ¿Quién le pone el cascabel al gato? A, a, a, a <risa> mi juicio se benefician, pues... Eh, los padres, porque han recibido una respuesta al comportamiento del niño, profesores que pueden en un momento dado ver a un niño más calmado y, en clase. Dice, ya no me creas verdad, eh, Los, los profesionales sanitarios también pueden dar una respuesta eh, vía diagnóstico a los padres, pero el, el, el, el único que no sale beneficiado, bajo nuestro punto de vista, es el niño, que no y se si entera de nada de lo que estamos hablando. Imagínate, no, y yo te digo una cosa, un padre al que le venga la autoridad que el colegio le dice vamos a llevarle al psicólogo y el psicólogo diga le vamos a llevar a la psiquiatra y vamos a hacerle porque su hijo tiene esto, tú me dirás, ¿qué hace el padre? O sea, porque me voy a oponer al sistema que está planteándolo el sistema médico. Yo quiero lo mejor para mi hijo, que es bueno para él? O sea, imagínate el lío que se está armando ahora, ¿no? Y por supuesto tengo una cosa, hay un beneficiado clarísimo. Es, o sea, exista no exista laboratorios, los laboratorios y ¿no? las farmacéuticas me parece más. que están llevándose la gansa y perdón con una expresión tan vulgar ya, pero está, pero está, está, está más mi, que claro muy claro, y... yo no digo que ellos sean los que estén produciendo claro. que exista o no exista no entro ahí, yo digo que si alguien se está beneficiando, son las farmacéuticas y los laboratorios Desde luego. así de fácil otra cosa es que a lo mejor un... legítimamente claro. o no, pero ellos son los que lo benefician. Pero, ¿qué hace un padre, por ejemplo, escuchando esta entrevista, diciendo, bueno, Eso. mi hijo tiene leche, no quiero darle la medicación. A ver, ¿A ¿Cómo recurro? ¿Qué hago? Yo sé que nos están escuchando en el País Vasco. Bueno, mencionado. o en Castilla que también nos escuchan, o en Castilla La Mancha. Y hay una persona que me está escuchando, está viendo el programa y dice, ¿y qué hago yo ahora? Bueno, hay un problema muy, muy grave que también desde aquí nos gustaría recalcar. Es que muchos padres que eh, después de haber investigado un poco este mm -hmm. diagnóstico llegan a la conclusión de que el diagnóstico no, no es demasiado creíble, no aceptan el diagnóstico y el tratamiento, pero en los colegios se les pone un poco entre la, en la espada y la pared. Es decir, ¿qué pasa? Que tú no, no quieres ayudar a tu hijo, no le quieres dar el medicamento. Claro, claro. Entonces, este más es más complejo. Es, es sucede y está sucediendo muchísimo que sé, de alguna forma se coacciona pues, a los mira, padres. Pues sí. mira, nosotros queríamos traer el tema aquí, no es un tema fácil, es, es un tema complejo, el que nos escuche sabe que tiene que profundizar más en el tema yo sí agradeceros a los dos, o sea, porque sé que os habéis ocupado del asunto sé que os estéis ocupando del asunto y por supuesto el venir aquí a comentárnoslo es para agradecerlo yo estoy preocupado Claro que sí, claro es que sí. Imagínate padres que... que tienen este problema, están es como es la solución y no la solución del problema. Necesitamos Entonces, una, una respuesta. creo que necesitamos más información y más... Pero bueno, ahí está. Ahí está. ¿Algún comentario con el que querés? Porque se me acaba de ocurrir ahora que conozco las declaraciones de un psiquiatra muy famoso que fue el jefe de psiquiatría en Nueva York, el señor Rojas Marcos, sí. psiquiatra sevillano que muchos conocemos, que decía, yo tenía TDAH. Sí, él es una, una figura muy conocida en España sobre, que se autodefine como TDAH. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Existe o no existe? Conclusión, acabamos, cerramos. Intento no ir a una respuesta simple. ¿Tu opinión cuál es? Mi Fernando? opinión es que este diagnóstico es más perjudicial que beneficioso y que toda la población debería in, eh, intentar profundizar informarse sobre este diagnóstico. Pero nos dirían que para eso están los especialistas. Sí, pero yo les animaría a que... Formen parte activa que también de la educación. no es un tema tan complejo de comprender. Vale. De acuerdo. Esa es la opinión de Fernando García Vinuesa. Muchas gracias, Fernando. Arturo. Arturo, Arturo yo, Viloria. Yo, francamente, yo si a mi hijo le diagnosticaran TDAH, no le daría lo que le están dando a estos niños. Yo no lo haría. No lo harías. No. Bien. Perfecto. Y tengo preguntas, porque claro, en este programa viene mucha gente y bueno... Eh, vamos a ver, aquí, eh, ¿cuántas personas superdotadas, aburridas en clase, pueden estar in indicadas, medicados con el TDAH, Fernando? Bueno, el problema es que no se sabe realmente... Eh... Porque si dicen que es que no atiende y está su cosa, yo conozco eh... cada listo de estos que están en sus cosas. Una cosa que habría que, que, hay que entender es que la desatención puede tener... Mil motivos, no un solo motivo. Vale. Entonces, llegar a esos motivos cuesta trabajo, pero diagnosticar TDAH se hace bastante rápido. En una mañana o dos mañanas se soluciona. Eh, Arturo, eh, tengo preguntas, eh. no me las invento, eh. me las acaba de entregar nuestra maravillosa regidora y me dice, oye, que la gente quiere saber. Y nosotros nos hacemos un poco eco de ello. ¿Es igual la detección y el diagnóstico del TDAH en niños y en niñas? ¿Es indiferente sí, el sexo? Sí, bueno, son el cuestionario oficial. Es un, poco, es un poco fuerte con lo que hacen. Es, tienes que responder. Bueno, el padre o el tutor dice se mueve mucho, a menudo no terminan las tareas, se sube a los árboles. Ese tipo de observaciones son las que se hacen. Y si llegas a un, a un punto de corte, pues entonces tienes TDAH. Ese es el diagnóstico. Y también para los padres. Bueno, tengo aquí otra pregunta que, es? que no la entiendo muy bien. Perdón, pero no la entiendo. No da igual. Ya se nos ha ido el tiempo, la regidora vale, vale. me está mirando con cara de que me va a cortar la cabeza, así que yo no quiero que la corte. Muy bien, muy bien. Eh, despidámonos de nuestros invitados. Genial, vamos, a mí ha encantado y hemos aprendido un montón. Ya saben ustedes que el tema muchas veces no es dar respuesta, sino abrir el problema. A abrir. Está ahí, somos gente adulta, hemos escuchado unas opiniones, seguro que habrá más opiniones y sobre todo la que más importa es la suya porque la suya compromete a sus familiares. Así que tenemos que tener una actuación activa, valga la redundancia, en este y en otros temas.